<risa> Esa fue la foto para el Sunspeed de hoy Porque es día miércoles Y este es el vlog 244 volvimos baby hey guys Así es, es día viernes 10 de marzo Y los que... Llevan viendo este canal, o se han pegado su maratón, lo guía y ahí, saben que no son muy fan del año nuevo Por muchas razones, pero principalmente porque es una fecha arbitraria para celebrar Febrero es un mes muy raro que pasa muy corto y pasa muy rápido y, y se siente distinto cuando entra ya en marzo Por eso para mí, marzo es el mes donde en verdad comienza el año Siempre, siempre, siempre me ha costado hacer reviews y reseñas y y análisis de los años porque tengo muy mala memoria y además que nunca sé por dónde empezar pero los chicos de Day One, que es una aplicación de un diario de vida que alguna vez intenté usar pero jamás tuve la constancia de ingresar datos y compartieron las preguntas que tenías que hacerte para hacer el review del año que obviamente voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan usarlo y todo empieza con ¿Cuál fue el evento o día favorito del año? La pregunta en este listado es El día favorito o evento favorito del año A pesar que el cumpleaños de mi vieja fue muy, muy divertido Fue un gran evento ¡Sorpresa! Y siempre son bonitos eventos cuando amigos a la casa Por ejemplo, final de la Copa América Oh, pibes palpico, weón Pasadito que hice con la Jota, le eso, gracias. Oye, oh, con esto saca con esto se acaba. Los chiquillos de El Consejo ya. Vamos <risa> <risa> <risa> oh, este es oh. Fue un gran evento el irme a vivir con la Monse, eh. Pero siento que ese cae en otra categoría. seguimos que voy a quedar con el fin de semana que pasamos con la Monse en Valparaíso. Estamos en Valparaíso con Neva Mansa Once. Eh, en la cámara está Le Caro Y para ustedes le hablo Hoy lo pasamos súper, súper Segunda pregunta ¿Qué fue lo mejor que construiste o creaste? Siento que definitivamente el año 2016 fue un año de creación Así que estoy súper orgulloso de este vlog Lo que hemos construido ha sido espectacular La transformación de Radio Motivadox a, a lo loco Todavía se está transformando Y además mi participación en Sunspit Programa Tecnología de la Monse ¿Cuál fue la decisión que tuvo más impacto en ti y en, en tu familia? Ir a vivirme con la Giten Es una decisión que me afectó, obviamente, me afecta a mí y a la Giten Nuestros padres siempre se preocupan por uno Y esto igual da, le daba harta incertidumbre Lo otro es que yo, entre eh, comillas, no venía solo eh, Mi sobrina estaba conmigo Así que fue mover harta, hartas ganas, hartas cosas Y creo que... Esa decisión que ha tenido mayor impacto en el 2016 ¿Cuál fue tu mayor logro financiero? Me es súper difícil responder Porque no tuve ningún logro financiero Creo que en esta carrera De los logros financieros eh, Yo ni siquiera corrí Porque no tenía para pagar la matrícula La siguiente pregunta es Si el 2016 Logré alguna meta de vida que tengo En verdad, si veo para atrás Soy bien cortoplacista Entonces no tengo como una gran meta Lo que sí logré es estar haciendo estas cosas, tener esta, estas, estos intereses vivos. ¿Cuál fue la lección o aprendizaje que más te costó, fue la más difícil de aprender? El estar sin pega, el haber tomado una mala decisión y que tuviera tanta consecuencia en el resto de las cosas que creo que me siguen pegando aún. Una cuota humildad, así como saber que eh, puta, me equivoco si soy humano y soy cualquier humano nomás. Es eh, una lección que me costó un kilo. Hubo algún hobby o pasión nuevo el año pasado y se vienen algunos nuevos. Tener esas libretas como con las anotaciones que tengo es algo que se me ha dado súper natural siempre, pero por primera vez dije: Ok, tengo que hacerlo así, voy a hacerlo así, voy a hacerlo de forma sistemática y creo que voy a seguir haciéndolo. 17. ¿Cuál fue la experiencia que te hizo sentir más humilde el año pasado? Eh, nunca lo conté en el blog Pero fui una entrevista de trabajo Que me salió una oportunidad de trabajo Y En términos de pega nunca me ha costado encontrar pegas Siempre, siempre he logrado fácil, rápido Y esta vez no, no obtuve no, la pega No, obvio que no iba a a tener la pega Si no preparaste esta entrevista, si no investigaste No hiciste un montón de cosas, no hiciste la tarea ¿De qué estoy más agradecido? de lo que pasó el año 2016 y creo que es de lo que estoy agradecido siempre, todos los años es toda, es toda la red que tengo a mi alrededor me hacen sentir que... escucha, que contribuyo en algo en el mundo como mi familia, mi mamá, eh, mi hermano, la Monse mis amigos más cercanos, la JLA, y profesor pues, estoy súper, súper agradecido Bien, por eso. La última pregunta es, ¿qué objetivos tengo para el 2017? Para mí, el objetivo del 2017 va a ser hacerme más cariño, quererme un poco más, decirle que no a las cosas que tengo que decirle que no, decirle que no a mí mismo cuando sé que estoy como, entre comillas, perdiendo el rumbo, no tomarme tan en serio, perdonarme algunas cosas y perdonar muchas cosas a las personas que están a mi alrededor, que no todo es tan transcendental ser bueno en pega, ser bueno haciendo videos, ser buen pololo, ser buen hijo, ser buen hermano y si no lo logro, está bien solo soy un arte. creo que al final, eh, lo análisis y todo no se trata de encontrar la respuesta correcta sino que se trata de hacer las preguntas correctas que una vida que no se cuestiona no merece ser vida feliz comienzo de año que estábamos comentando Logan. Uy peliculazo. Muy buena película, muy buena película. Sobre la parte que no sale magneto. <risa>